Nos encontramos en la Feria de la Creatividad 2013 en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, en la sección principal de Paulo César. En este momento, los estudiantes están desplazando por la segunda base de la primera base y vamos a continuar con todo el proceso en las ocho bases que se encuentran. En esta. Estos son los bajos del bloque 1. Se encuentran los estudiantes de primaria pasando también en la feria. Van a hacer su base. Un les dije que en en cara. Los productos sólidos son fragmentos de lava que se enfrían y solidifican antes de salir de este El área de educación física. Haciendo actividades con los sentidos. Oiga, pero así tampoco, bebé. Es pero es es es no, no, no, Si la canción, es que es como un bajo. Si la canción llena muy duro, días y este es el papel, famoso papel de color Estamos en la transición de la segunda a la tercera fase. ¿sí? ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! ¡Ya lo llevo! ¿Quién va a comer algo? No, yo tiene que tenerlo ya. Estamos en el momento de transición de un salón a otro preparándose en la feria de la Ciencia de la Creatividad para la base de ciencias sociales. De